No sé, ¿Se podría sí. llamar multimedia? No, sé, no sé, posiblemente. Sí. <risa> Entonces, es una música, además, que es muy especial. Es una música que trate, en principio te pone los pelos. Se, se, se te paran los pelos, ¿no? Muy bella, muy, muy especial. Entonces, se trata de que la gente entre de una forma y salga de otra forma. Uh -huh. eh, yo creo que los textos es importante también que lleven cifras. Sí. La cifra impactan Por ejemplo, sobre los feminicidios, seis mujeres diarias. Es mucho. Ah, si tú dices, en 10 años son 24.000 de asesinatos atroces, pues eh, impacta. Y si además de eso están los cementerios grandestinos, las claro. fosas comunes y todo eso, pues decimos, bueno, ¿qué pasa con Exactamente. México? Exactamente, la famosa guerra contra el narco, que son, no, este, son, es... son, son cifras similares de muertos. ¿no? Sí, pero sobre todo también es el hecho de que es, es, un, es un Estado fallido, sí, así es, así es, así es, ¿no? soportado, ocupado y este, aguantado por Estados Unidos. Claro. Porque Estados Unidos tiene un tremendo negocio con México. Claro. Entonces, ¿por qué a Venezuela se la crucifica claro. todos los días? Y a, a México no a mandan México la CIDH. No, toca. no, no mandan la CIDH, pero si ganan a López Obrador ahora, van a sí. hacer todo lo posible con por... Pan A no ser que lo mate. A no ser que lo mate. Que es la otra alternativa que tiene Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, este. Sí, se trata de eso. De agarrar a la persona que entra y darle una tremenda sacudida y que cuando salga tenga cosas en la cabeza que nunca más <risa> se vuelvan a, a salir de la cabeza entonces es una secuencia eh, que hay que tener una cierta armonía y que los textos y los cuadros hagan eh, crear conciencia y que la gente empiece a cuestionarse a cuestionar su forma eh, simplista, su forma estúpida, porque es más fácil dejarse manipular que asumir. Si tú asumes, hay un riesgo, tomas posición. Eh, si vos solamente sos un distribuidor de bolas, agarrá la bola, la mandás, no cuestionas nada, te crees todo, y además tienes la hipocresía de estar en contra de cuando al final son más que una marioneta un payaso lo importante es que la gente piense y que ponga yo creo que la vida es importantísimo cuestionar todo yo creo que es un derecho es un deber cuestionar todo empezando por uno mismo que ser muy autocrítico para poder cuestionar otra cosa si no te cuestiona lo mismo que vas a cuestionar después hay una cosa que yo creo que es muy importante sobre esto este, yo, soy, yo no, tengo, no tengo dinero, tengo mi, mi chereque, no tengo casa, no tengo carro, no tengo bienes, no tengo nada de esto. Feliz de de no tener nada. Es decir, a mí me cuesta pintar, me cuesta, porque qué? Pintar.